Educar en artes, en lo que llaman hoy en día posconflicto, creo que es apenas una, un nombre que tiene hoy en día una nueva necesidad, cierto, pero ha sido una necesidad de todo el tiempo. ¿no? La educación en artes ha sido siempre una cenicienta, por decirlo así. Ha sido una, un área como olvidada, como la de hacer cositas bonitas, la de hacer manualidades. La educación artística, en este caso, en el contexto de, de, del posconflicto, sería importante rescatarla aprovechando la coyuntura y, bueno, como, como apostarle a iniciativas de visibilización de las diferentes puestas que tienen las culturas colombianas, las culturas ancestrales, la diversidad eh, étnica de nuestro país, que sobre todo aquí en Bogotá en estos momentos ha estado aumentando como una consecuencia justamente del conflicto ¿no? todas las personas que vinieron desplazadas por la violencia están llegando a nuestros colegios distritales y allí pues eh, están llegando a relacionarse pero a veces no están los suficientes espacios para que puedan compartir sus culturas para que puedan compartir sus eh, raíces si lo vemos desde ahí y pues esa es una de las cosas que estamos haciendo actualmente ¿no? y que lo venimos haciendo independientemente de este tema del postconflicto, sino que lo venimos haciendo en medio del conflicto de recibiendo a estas, a estas poblaciones afro, indígenas, campesinas, urbanas también eh, que en el caso de algunos colegios también han venido por ejemplo recibiendo población con eh, que habla diferentes idiomas distintos al castellano entonces ahí se suma otro factor que es para unos un, un, un, un impedimento, para, pero para otros contextos es una oportunidad, así está sucediendo por lo menos nosotros en el, en el Colegio San Bernardino ya llevamos alrededor de unos 15, 16 años trabajando el tema, el tema de la diversidad étnica, de la diversidad cultural, algo a lo que se le está llamando, se le ha llamado interculturalidad, pero creo que el, una de, la, de, la, de las posibilidades que tiene el, el tema específicamente de la, de la educación artística es que es, digamos, es un área que ha estado allí siempre y que puede ser digamos, eh, empleada para potencializar estas, eh, estos valores, estas eh, raíces, estas huellas que tiene la gente que llega, en este caso, a Bogotá. La educación artística en Colombia sí tiene grandes vacíos, pero no solamente la educación artística, sino las artes en general, el arte y la cultura. Yo le puedo hablar del año 1998, cuando con un grupo de compañeros recién salidos de la universidad, estudiantes indígenas de este país, hicimos una gran eh, propuesta por el rescate de los juegos ancestrales. El Ministerio de Cultura, en ese entonces, le estoy hablando, año 1998, desembolsó 30 millones de pesos. Si miramos hoy en día cuánto es la asignación para un proyecto cultural en danza, en música, en pintura, en artes visuales, no llega a 30 millones de pesos. Y si vamos a mirar el tema en educación, no existe. Entonces, creo que eh, al contrario de, de, de haberse venido valorando el tema de las artes y el tema de la educación artística en Colombia, ha venido en, un, en una desvalorización muy, muy tenaz, muy fuerte. Y yo creo que, pues, estamos en, en, en estos momentos, como en la coyuntura de. Eh, darle el, el, el lugar que esto ha, ha debido tener hace, hace mucho tiempo ¿no? entonces yo creo que sí hay una crisis muy grande en educación artística en el país en todas las artes, o sea, no se salva nada eh, porque pues si miramos el, el folclore, que debería ser una de las, de las, eh, digamos de las áreas mayormente eh, apoyadas pues no existe, ¿no? que supuestamente allí es donde debería estar el apoyo para fomentar la, la nacionalidad o las raíces de la cultura colombiana, pero no lo hay. Y si miramos en las artes, eh, digamos, lo emergentes o la, las artes nuevas, eh, las nuevas tendencias, digamos, pues sería poco lo que podemos decir.